Lugares. Esperamos que estén bien y repórtense, por favor. Nos preocupa mucho saber de ustedes. Eh, bueno, dar sí, una mano... Mala... ¿Sí? Eh, antes de, en el caso de Mayelin, Duarte, eh, hoy no se conectó porque Mayelin ha estado pasando por situaciones de amigos y familiares muy cercanos uh -huh. que han estado eh, compadecientes, algunos vecinos que han sí. fallecido, sí, eh, familiares que están un poquito que han estado de salud. Entonces a veces no está de ánimo. Eh, si nos preocupa, eh, nuestra entiende. compañera Mary Lady Veloz, que no nos hemos comunicado, así que Mari, si está viendo la transmisión, algún familiar de Mary Lady Veloz, que se comunique con nosotros, por favor, porque tenemos mística si que hablar de esta cuarentena, de mantenernos eh, conectados y, y diariamente en la mañana, siempre nos comunicamos todos, no solamente el equipo eh, del programa, sino también el equipo de nuestra empresa, pero publicitaria, así que por favor, ah, Mari... Sí. Eh, o sea, Roberto, da, que no tu, solo doctor. el que da la cara frente a las cámaras, ahora frente a la cámara de nuestra lacto o nuestros celulares, sino que los que están detrás también nos preocupa mucho saber de cómo están. Bueno, dar la penosa noticia de que acaba de fallecer, nos, acaba, nos ha escrito Rosanna Mercado, nuestra querida Chana de Maús, de acá de San Francisco de Macorís, hermana de Maús, dando la triste noticia de que el hermano Francis Rodríguez eh, Fran, nuestro querido Francis, abogado, comunicador, eh, miembro de esta familia Telenor que trabaja en el programa de mañana, todos lo conocen, un destacado abogado y su esposa Vianil, nuestra querida hermana Vianil, eh, pues ha fallecido el padre de Francis Rodríguez. Lamentamos dar esta información, el, el, señor, el padre de Francis ha estado enfermo ya hace un tiempo y, se, y estaba recuperándose. Y bueno, pero acaban de dar la noticia de que ha fallecido. Nos sumamos a los que están mostrando los gestos de solidaridad desde la distancia, desde la casa. Un abrazo del alma, a Francis, Vianelli, a toda la familia. Lamentamos mucho su pérdida. En paz descanse el alma de su padre. Bueno, nosotros desde aquí también nos unimos. Eh, eh, hay que mencionar que Francis también es colaborador de este espacio El Toque de Mediodía. Cada vez que puede. Es nuestro, uno de los abogados invitados para temas específicos jurídicos y también eh, temas políticos. Eh, una doble pérdida ha tenido Francis, Raquel, porque eh, recuerda que en el día de ayer falleció Luis Jova. Luis Joa, sí, para los sí. que no re, son más jóvenes, eh, fue el fundador de uno de los supermercados más prósperos en los Correcto. años 80, 90, el supermercado El Palacio, eh, que estaba ubicado específicamente en la calle 27 de febrero, esquina en Mella. Eh, frente a la repostería y restaurante de Moya, este supermercado fue por muchos años líder en el mercado uh -huh. y su propietario Luis Joa eh, cayó en padecimiento. Hay que puntualizar que no fue por COVID-19 no hasta donde tenía entendido. Él venía padeciendo eh, de una enfermedad hace muchos años que lo tenía postrado en cama, pero eh, para Francis es muy doloroso porque Francis desde muy joven eh, prácticamente eh, se crió dentro de ese supermercado y también eh, desempeñó funciones como eh, asesor en mercadeo y también asesor legal. Así es, de ilegal, y de supermercado del O sea que, que doblemente nuestra eh, condolencia. Nuestro sentido pésame y nuestra condolencia a nuestro colega, amigo, hermano eh, Francis Rodríguez desde aquí. Y a toda su eh, estamos contigo y, uh -huh. y la impotencia, sé que, que, que te abarca a ti y a toda tu familia. De no poder enterrar como debe de ser a tus seres queridos. Es algo que, que, que esta enfermedad, esta pandemia, eh, trae consigo: el dolor de no poder enterrar a los tuyos como debe de ser, darle ese último adiós. De no poder recibir eh, ese eh, abrazo eh, caluroso de la gente. Es un poco frustrante. Es Pero muy nada, duro, nosotros es muy duro. que nosotros tenemos que seguir con, con las conversaciones eh, que Roberto que correcto, quiero pedir por favor que me tenga listo el vídeo a nuestro querido Ángel Master, mmm, vídeo número 2, el padre Ramón Alejo Cruz, le gusta que le digan su segundo apellido porque él es el apellido de su madre y él con, muy, con mucho orgullo siempre lo reclama en todas las entrevistas, como le conocemos padre Moncho en el día de ayer grabó un vídeo subió a las redes sociales que se ha hecho eco todo el mundo de este y es con toda la razón, hace dura críticas al ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas así como también cómo el gobierno ha enfrentado el tema de la crisis del COVID-19 en San Francisco de Macorís, le dice y le recuerda solo aquí hubo elecciones en San Francisco solo aquí hubo carnaval y fiestas y celebraciones no, las hubo en el país completo ha fallado algo que escúchenlo ustedes, lo que dice el padre Moncho Hola soy el padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho, como me conocen, de la dios de San Francisco de Macorís. Yo creo que la desafortunada declaración o respuesta que dio el ministro de Salud Pública ante una pregunta sobre la situación de San Francisco de Macorís no puede quedarse así. Hay que responderle a él y es lo que yo he tratado de hacer. Creo que le ha faltado el respeto al pueblo de San Francisco de Macorís. Ha sido irrespetuoso porque ha buscado, le quiere buscar la quinta pata al gato. Señor ministro, el gato se tiene cuatro, no le cuenta el rabo. No es verdad que la causa del, cor, del COVID aquí en San Francisco de Macorís es meramente el juego de vitilla, es alguna jugada de gallo, es juego de dominó, que si se han dado, no creo que sean de manera significativa. La razón es que el sistema de salud San Francisco de Macorís es un fracaso, y no a partir del COVID-19. Es un fracaso desde mucho antes de eso. Es un fracaso de que tenemos hospitales que son más que hospitales almacenes de enfermos, es un fracaso cuando tenemos un sistema médico aquí que no se corresponde con el tiempo que estamos viviendo. Es un fracaso porque en San Francisco de Macorís, nuestro hospital, tiene necesidades de cosas que son insignificantes. He tenido yo mismo que encontrarme con situaciones de paciente que hay que hacerle una cirugía y tiene que durar siete u ocho días esperando su turno porque no llega, porque los quirófanos están ocupados porque hay que dedicárselo más a las mujeres que van a dar la luz para cesárea que a uno que tiene un problema de un pie roto, un brazo, cualquier cosa. Sea honesto, sea valiente, sea digno y acepte la realidad. Su sistema de salud ha sido un fracaso. Y es un fracaso porque el ciento que dedican aquí a salud es mínimo, un 2%. Y a veces ni siquiera se complete el 2%. Es un fracaso porque la salud de los pobres, de los pobres para ustedes no tiene importancia. Es un fracaso porque la indolencia se ha apoderado de ustedes, los que dirigen, conducen este país. Y eso no hay que ser genio para descubrirlo. Eso se ve a simple vista. El que usted diga que no necesitamos pedir ayuda internacional para enfrentar el problema del coronavirus en San Francisco de Macorís. Oiga, eso es vergonzoso, porque no necesitamos ayuda. Digan que ustedes no se atreven a pedir esa ayuda, y que a quienes le hemos pedido a ustedes que hagan esa ayuda, ustedes no tienen los pantalones bien puestos para asumirlo. ¿Por qué? Porque tienen que pedir el permiso al poder de los Estados Unidos de América. Entonces, tienen miedo, tienen miedo porque sus padrinos no se lo van a, per a permitir, pero reconozcanlo, que yo creo que lo vamos a entender nosotros, porque el miedo es libre, el miedo es libre. Entonces, ustedes no, que tenemos aquí los médicos suficientes, que tenemos más de 400 epi epidemiólogos en República Dominicana, bueno, quiere decir que nos tocan a más de dos por cada municipio, municipio, no por provincia. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué el trabajo no se hace? Vamos a ser honestos, vamos a ser serios, vamos a ser responsables. Este sistema de salud, antes del coronavirus, fracasó. Ah, miren, solo se celebró carnaval en San Francisco de Macorís, en La Vega, Santiago, Bonao, fueron más grandes los, los carnavales. Solo celebraron el triunfo los que ganaron en San Francisco de Macorís. En toda parte de aquí celebraron el triunfo los ganadores de cualquier partido lo celebraron. Entonces, no me venga a decir que es un problema del carnaval, de las celebraciones que hicieron eh, los políticos. Es un problema de un sistema de salud fracasado. Acepte eso con valentía. Dígalo, dígaselo al pueblo, y vamos entre todos a buscar salida. Pero lo primero es la sinceridad, la verdad. Si no hay verdad, no vamos a encontrar salida. De todas maneras, yo concluyo diciéndoles, los ricos, los poderosos, los funcionarios, saben dónde van a llevarlo. Para eso, al sala de aislamiento, algunos hospitales y están los medicamentos. Para los hijos de Machepa, están los almacenes, y está en los centros de reclusión, como el de Aguayo. Puedo insistir, ojalá que Dios le perdone y que usted tenga la capacidad de pedir perdón a Dios, aunque sea, como escribía por ahí, como el ladrón al lado de Jesús, que fue en el último momento, pero que a ustedes aprovechen aunque sea el último momento, y que Dios le bendiga si es que aceptan la invitación. Ok, estamos eh, en el aire Raquel, eh, tantas noticias eh, que nos llegan, información los televidentes, les vamos a pedir también a nuestros televidentes que nos están eh, observando, que nos están escribiendo por WhatsApp y nos están llamando, eh, estamos haciendo todo lo posible para técnicamente poder abarcar las informaciones que queremos uh -huh. llevarle a todos nuestros televidentes, más los invitados que tenemos eh, programado. más adelante estaremos con el padre Isaac eh, quien es eh, parte de los ejecutivos de la Universidad Católica Nordestana UGNE eh, y vamos a estar conversando con él porque necesitamos un aliento, un respiro espiritual. Eh, de hecho, Telenor, eh, antes que nosotros, empezó a un retiro eh, virtual que se va a estar llevando eh, estos tres días. Comenzó el día de hoy, será antes de nosotros eh, comenzar. Así que nosotros, eh, de verdad, que le pedimos excusa a los televidentes porque no podemos casi... Eh, darle darle cabida y hablando de, de padre Isaac, el padre moncho Ra, eh, uh -huh. raquel eh, como tú decías un fuerte mensaje claro preciso eh, Contundente. ojalá le llegue ojalá le llegue al ministro como le llegó el el video de de, de nuestra no, prima de seguro Sánchez, que le llegó y de seguro sí. que sí le llegó, porque de hecho hoy en la rueda de prensa habló y dijo que estaban abiertos a recibir el apoyo y la ayuda de todo el que quisiera y que a partir de mañana, dijo el ministro Rafael Sánchez cárdenas pues iba a explicarse, iba a informar cuál era el protocolo, el procedimiento para recibir esa, esas ayudas, porque sabes muy bien que hay escasez de médicos y que hay escasez de insumos, lo sabe, él está consciente. Y el padre Moncho, una de las cosas que pedía, que decía era que nosotros como pueblo, textualmente, le estaban so podían solicitar la ayuda a quien entendiera, a usted y a su gobierno que pidan ayuda a otro país, que nosotros aquí en San Francisco Macorís tenemos todo el derecho de solicitar la ayuda a esto porque se ha elaborado un documento, que hemos hablado en este programa ya hace varios días, que se elaboró un documento firmado por diferentes instituciones y, pers y personas que eh, están pidiendo que vengan médicos cubanos, que se declare, esa es una de las peticiones, que se declare 24 horas aquí, por lo menos siete días de la semana, 24 horas, eh, claro, con previo aviso para que la gente pueda salir comprar sus alimentos o que haya algún mecanismo de llevarle la, la comida y, y la medicina a la gente a sus casas. También dice el padre Monchi, su última, lo, lo, el, cerrando el vídeo, ah, felicidades a los beneficiarios del poder, tienen donde ser recluidos con dignidad, espero haya espacio para todos ustedes. <coughs> Perdón, Los hijos de Machepa seguirán muriendo en el abandono y algunos recluidos en Aguayo y otros en almacenes de enfermos, que ustedes como una burla llaman hospital. Bastante fuerte la crítica del padre Moncho. No era para menos, le conocemos y esa es su forma de actuar y con, con todo el nivel de conciencia que hace esa crítica, que nos hacemos eco y que compartimos con él. Un mensaje de unos 28 segundos nos manda Roberto, el ex vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal, a nuestro máster, por favor, el vídeo número 3, el vídeo 3, en 28 segundos, Jaime David, ex vicepresidente, pero también médico psiquiatra, nos habla y nos dice qué cosas podemos hacer en casa para nosotros evitar el aburrimiento y afectar nuestra salud mental vamos a ver si podemos escuchar ese vídeo bastante cortito, 28 segundos Jaime David en el día de ayer nos hacía ese envío, esa información, ese recordatorio que es importante porque debemos buscar estrategias, alternativas para sobrellevar toda esta crisis y todas las crisis traen consecuencias muy duras para nuestra salud mental y la física ni se diga porque mucha gente está muriendo pero también eh, está, hay muchos medios que están contribuyendo al pánico muchas cadenas de información que nos agobian y el cúmulo a veces, el exceso de información también nos trae consecuencias a la salud. Lo tenemos listo, el mensaje, el todavía, video número... Tres. Ok, el video número 3 del doctor Jaime David Fernández Mirabal. Okay. Eh, Vamos va, va, va a verlo, Raquel, y ahora. Vamos a verlo, sí. Adelante. Todos los días usted se debe levantar con un plan. Ahora o esto. Luego a las 10 hago lo otro, a las 2 de la tarde hago tal cosa. Hay que tener un plan porque si no el aburrimiento lo mata más pronto que el coronavirus. Por favor, manténgase en la casa, sea creativo y logremos superar este difícil momento. Sí. Déjame escuchar, déjame escuchar. Bueno Raquel, ahí entró Jaime David. Eh, sí, todo es bien recibido en este momento. Hay personas que muchas veces... Recomendaciones. Eh, de, todo de, de, de, ...de política, pero miren, ahora no es tiempo de política, de que si fulano está haciendo sonido, si no está haciendo sonido. Todo lo que sea para aliviar, para ayudar, las cosas que están que sea bienvenido. Que no solamente es. es vida, no solamente es medicina, no solamente es una prueba. Muchas veces también necesitamos una palabra de aliento. Muchas veces necesitamos escuchar eh, palabras de aliento. Entonces... ¿Verdad? Vamos a ser abiertos. No, no. Vamos a dejar eso, por favor, principalmente a los políticos, que lo veo todavía algunos con ese dime y direte. Por ejemplo, bueno. quiero felicitar al doctor Hernández, eh, Raquel, que mencionó que él en primer lugar pone la salud y en segundo plano pone las elecciones. Creo que es una actitud que todos los candidatos, todos los políticos, todos los partidos sí. deberán de tomar porque miren, tienen que tomar la decisión ahora de suspender las elecciones no pueden esperar que entremos a abrir, a mediados de abril o al mismo mes de mayo para tomar para la suspender la día antes no. Sí, no. ahora hay mucha tecnología que se pueden hacer videoconferencia entre la junta y todas las personas, todos los partidos y discutirlo y suspender las elecciones, hay otros países que la han suspendido, hay otros países que la han hecho el mismo día de la toma de posesión, por ejemplo uh -huh. el mismo 16 de agosto, uh -huh. entonces pero eso hay es que tomarlo ahora. Los partidos lo que deben de ahora de ser responsables, dejarse de pendejar, pensar en, en, en, en, en elecciones y pensar en la salud. No podemos celebrar unas elecciones bajo estas condiciones. Esta pandemia no va a pasar en 15 días. Esta pandemia no... E incluso luego de que comiencen ya a disminuir los casos. Por ejemplo, miren China. China tiene casi tres meses y ahora es que los chinos están volviendo a tomar la confianza, a salir, a darle apertura, a comenzar, por ejemplo, el metro eh, y, y, y el transporte, comenzar a reactivarlo. Paulatinamente, China tiene tres meses. Entonces nosotros tenemos que estar claro y decirle a la población para que mentalmente se vaya preparando. ¿De que, Primero, no van a haber elecciones. Es lo que nosotros entendemos. Y les rogamos a los partidos que se pongan en esa actitud. Dos, esto no va a pasar en 15 días. Esto va a tomar varios meses de poder restablecer primero el sistema de salud que vuelva otra vez todo a la normalidad, de que el virus comience a disminuir, comiencen casos ya a, a recuperación. Y dos, la parte económica que comienza también a restablecerse eh, eh, paulatinamente. Entonces no podemos vender la idea que vamos a tener unas elecciones. ¿Por qué? Dos puntos. Primero, van a crear una expectativa falsa. Segundo, la gente va a decir, bueno, si hay elecciones, entonces el virus se fue. Entonces no debemos entrar en eso. Y le pido al presidente de la Junta Central Electoral, doctor Castaño, y a los diferentes representantes de los partidos, eh, a los que nos están viendo, que hagan que hagan llegar este llamado, aquí lo, lo, lo, los diferentes miembros de los partidos, que comiencen a, a llamar, a decirle, miren, eh, eh, traten de, de, de, de, de suspender las elecciones, pero ahora, no lo vamos a hacer a última hora, no vamos a tomar una decisión de último momento. Vamos a comenzar ahora que tenemos todavía tiempo de hacer videoconferencia de que el pueblo lo vaya digiriendo, de que no van a haber lesiones. Bueno, es que es una cuestión de prioridad y la prioridad hoy día es la salud y combatir este enemigo silente que tiene la humanidad que se llama SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le conoce y científicamente le han puesto SARS-CoV-2. Bueno, es, es así, sobre todo cuando se ha analizado ¿De dónde han venido estos, estos contagios masivos? Y en el caso local a Casa Francisco, la transmisión local ha sido por ese tipo de actividades, de aglomeración de personas donde no se contempló y no se tomaron las medidas pertinentes. Apenas un potecito de, de manita limpia y unos cuantos guantes le llevaron a los cinco funcionarios de los colegios electorales y a algunos delegados políticos ahí presentes. O sea que todos los usuarios, los electores que fueron a votar, iban la mayoría de los casos, 99% descubiertos totalmente no existía un área donde podían lavarse las manos, pese a que se dijo que iba a, a existir y eso no ocurrió, hubo más de 16 mil reuniones en todo el país, o sea que no solo fue en San Francisco, muchos se lo recordó muy bien, entonces en cada uno de los pueblos, porque hubo, eh, en cada uno de los municipios donde se votó los 158 hubo estas asambleas convocadas por la Junta y la Ley la 1519, la ley electoral, la que organiza, la encargada de organizar estos comicios. Entonces, no hay condiciones para ello, porque sería una provocación más para seguir propagando el virus y sería una sentencia de muerte para muchísima gente, sobre todo la clase media baja, que es la más vulnerable. Así bueno, es. Bueno, el... Raquel, vamos a una pausa, vamos a una pausa, luego de la pausa vamos a entrar con una entrevista de Viesca con el padre Isaac, así que vamos al corte señor director, y luego vamos a entrar con el padre Isaac, que vamos a hablar, a conversar con él eh, caramba, porque necesitamos eh, la presencia de Papa Dios en esta transmisión, palabras de aliento, vamos así es